Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban de la Fuente, soy el desarrollador y autor de LibreDT y este video es para contarles ciertas cosas que hemos estado decidiendo dentro del proyecto y dentro de la empresa y que queremos compartir con ustedes. En primer lugar, vamos a retomar una idea que teníamos hace bastante tiempo que era empezar a hacer tips y talleres. La idea es mostrarle a todos ustedes funcionalidades de LibreDT, pero más que la funcionalidad probablemente tal, que es lo que ya se estaba haciendo en los videotutoriales, mostrarles cómo resolver un problema en específico. Ya, las funcionalidades que existen hoy día explicar en los videotutoriales son independientes entre sí por lo general. Y generalmente mostramos una funcionalidad específica de un módulo, pero no mostramos cómo ese módulo se une con otro muchas veces. Entonces, eso es una de las cosas que queremos solucionar. Por otra parte, queremos empezar a, a, a contar nuestra experiencia que hemos tenido en, dentro de la empresa Sasco desde el punto de vista de todo el proceso de facturación el proceso de recursos humanos los trabajos con PreviRed, red, con impuestos internos para contar la experiencia que hemos tenido como, en este caso dueño de la empresa y también como usuarios de sistemas del gobierno o sistemas que en el fondo tenemos que usar cuando tenemos que gestionar nuestro negocio ya, un poco en el fondo contar la experiencia como emprendedor, sí, en realidad esa es la idea y que ustedes puedan en el fondo entender muchas tareas que se hacen que a lo mejor no entienden o la entienden pero no están 100% seguros o por último que ya manejan y podamos conversar de su experiencia también. Esa es la idea. La idea de, lo, de estos tips y talleres que van a ser transmitidos de manera eh, online, van a ser transmitidos en vivo para que puedan eh, participar. Ya queremos un poco eh, empezar a interactuar más con ustedes y aprovechar la instancia que ahora está ocurriendo en el país y en el mundo en donde probablemente muchos tengan... Eh, quizá eh, la posibilidad de conectarse a algún taller online y sea más fácil que cuando estaban completamente de, de, en, en los negocios eh, queremos un poco ap apoyarlo y aprovechar esta instancia para hacer eso bueno y obviamente quienes no puedan participar online eh, nos vamos a comprometer a siempre grabar los videos y dejarlos después subidos para que los puedan ver más tarde y obviamente nos pueden preguntar igual esto, la, la idea de hacer esto es para cualquier usuario tanto clientes de sasco CPA que es la empresa que presta el soporte oficial libre de LibreDT como para usuarios de la versión Comunidad, o sea, si tú instalas Librete y lo tienes en tu propio servidor, también te invitamos, puedes participar en estos talleres. Tenemos un grupo en Facebook, que es el que está aquí abajo, en el video, donde te puedes eh, pedir que te incorporemos, el grupo es público, pero eh, puedes incorporarte para, eh, en el fondo, participar en las discusiones y en estos videos. Ahí vamos, donde vamos a ir publicando estos talleres. Además, quería contarles rápidamente... Que tenemos eh, algunas plataformas nosotros tenemos en LibreTe eh, varios sitios web, varias eh, aplicaciones varias eh, páginas, web Donde tenemos información. Ya la primera, obviamente, es LibreTe.cl. Ya el LibreTe.cl está en nuestra página eh, comercial, por así decirlo, es la versión oficial de LibreTe. Aquí es donde tú vas a encontrar la versión más completa de LibreTe con todos sus módulos. Y si tienes o requieres algún servicio de facturación, obviamente ahí es donde tienes que eh, contactarnos ¿ya? Obviamente aquí hay información, puedes ver eh, los servicios que tenemos, puedes ver eh, ciertas integraciones que tenemos y, y puedes realizar información de integración, precio, etc. Pero también tenemos otros sitios. librete.cl es, es la aplicación oficial, pero tenemos más sitios que eso. Por ejemplo, tenemos el blog de librete El blog de librete principalmente se usa para informar a los usuarios en general, tanto clientes como de la comunidad, sobre nuevas funcionalidades, sobre nuevas características del software. Y para los que usan la versión comunidad, lo más importante, ahí se informan las nuevas versiones de librete Y es muy importante en el fondo que si tú usas librete en tu servidor, sepas que es lo nuevo que está saliendo, porque muchas veces corregimos errores, a veces errores importante, okay? o, o, o introducimos nuevas funcionalidades que también son importantes y se deben corregir entonces siempre que eh, desarrollo una nueva versión y publico una nueva versión de LibreT ahí es donde yo cuento qué es lo que he hecho con esa nueva versión y eh, obviamente en el blog se encuentran otro tipo de cosas como por ejemplo pueden encontrar la historia de LibreT donde ustedes van a poder eh, revisar cómo parte el proyecto aquí hay información que si bien no es técnica eh, les puede dar un poco... Eh, algunos les puede interesar porque les puede dar un poco de luz sobre eh, cómo partió el proyecto, cuánto se demoró eh, en qué se trabajó, etc. ¿Ya? Entonces ahí hay información en el blog. El blog es bastante interesante si quieres conocer un poco más de nosotros y, y del software. Tenemos obviamente nuestra página en Facebook donde generalmente ahí publicamos eh, tips muy genéricos no hacemos mucha conversación con los usuarios ahí porque la idea de, de esa conversación es hacerla en el Grupo de LibreTe, que es este la idea es que acá ustedes se pueden registrar y pueden interactuar Acá esto está abierto a, a, a que cualquiera se pueda registrar No es exclusivo para clientes eh, Tenemos usuarios que son clientes Tenemos usuarios que son contadores Tenemos usuarios que eh, simplemente usan librete Porque que en su servidor Entonces, Aquí esto está abierto para que cualquiera se pueda registrar Y aquí es donde vamos a ir haciendo la discusión Y subiendo estos videos Y haciendo estas tra transmisiones de videos eh, en, en, en vivo en el fondo eh, Con tips y talleres y finalmente tenemos la página web de eh, YouTube, nuestro canal de YouTube, donde tenemos nuestros video tutoriales típicos que ya seguramente más de alguno debe conocer, donde mostramos las funcionalidades, hacemos tutoriales, mostramos nuevas características, por ejemplo, en este caso de Android o, o eh, también están publicadas las charlas que se han hecho alguna vez. Eh, yo al principio, cuando partí con LibreTV al inicio, eh, di varias charlas en distintos lugares, eh, participé en diferentes eventos donde eh, hablé tanto cosas. A técnicas de LibreTe como cosas más genéricas de normativa son charlas antiguas generalmente del año 2016 2017 creo no la mayoría son deben de 2016 pero que pueden servir un poco para conocer cómo libre LibreTe y aspectos más técnicos si están interesados bueno eso es en general no quiero quitarle más tiempo no quiero alargar este vídeo y el objetivo es dejarlo invitado a que se puedan registrar en nuestro eh, grupo de Facebook y que participen en los talleres. Y si tienen alguna idea, algún requerimiento, quieren saber cómo se hace algo en librete, algo más complejo que, obviamente, crear un asiento contable, porque eso está explicado en los videotutoriales, pero es probable que no muchos sepan que las cuentas contables se pueden crear, perdón, no, los asientos contables se pueden crear de manera automática. Queremos tomar cosas como esa. O sea, en fondo, cosas que se pueden hacer con las funciones que hoy día existen, pero con, que con ciertas configuraciones nos permiten automatizar, y ahorrar tiempo dentro de la empresa. Ese es el objetivo que tenemos como, como empresa, el objetivo que yo tengo como desarrollador detrás del LibreTe es que ustedes puedan ahorrar tiempo dentro de su empresa. Hoy día lo más valioso es el tiempo y queremos ayudarlos con eso. Tenemos más proyectos, tenemos más sitios, a medida que hayamos siendo video les vamos a ir contando otras cosas, eh, probablemente en general yo les cuente eh, sobre otras plataformas que tenemos. Eh, que justamente permiten ahorrar tiempo, quizá en algún momento veamos código, es probable la idea es ir mezclando y haciendo talleres para diferentes eh, perfiles de usuarios tanto desarrolladores, usuarios finales, contadores, nosotros trabajamos con varios contadores que nos han pedido automatizaciones con impuestos internos y la idea es ir un poco contándoles de todo eso entonces finalmente la idea es invitarlos, que se registren en nuestro grupo de Facebook, nos sigan y estén atentos porque pronto vamos a estar anunciando estos eh, videos online donde eh, vamos a empezar a, a hacer estos tips y talleres. Eso es todo. Quedan invitados y que tengan un muy buen día. Chao.